Vamos a ver una forma fácil de dibujar manos. Lo que vamos a hacer es, en resumen, un círculo y una especie de salchichas. Vamos con la primera. Por ejemplo, empezamos con un círculo. Le añadimos las salchichas, pero ya pensando en qué posición va a estar la mano. Vamos a hacer una mano en esta posición. Hay que tener una mínima idea de anatomía. Vemos que el dedo más largo es el segundo, estos dos son más o menos iguales, este es más pequeño, y el pulgar pues sale en otra dirección totalmente diferente. Entonces ahora a este círculo vamos a añadirle los dedos según ese criterio. El pulgar sale así, ahora tiene un dedo más o menos largo, otro mucho más largo, otro igual que el primero, y uno más pequeño. Esta mano ahora podemos dar los detalles que nos dé la gana. Ya tenemos el boceto básico que nos permite hacerla ya un poco más sofisticada. Vamos con otra posición. Podría ser, pues, por ejemplo, en esta posición vamos a hacerla, apuntando. El proceso es exactamente el mismo. Empezamos con un círculo. Y ahora tenemos que fijarnos en la posición que queremos hacer. Todos los dedos van a estar recogidos, salvo este que va a estar estirado, y este va a estar en esta posición. Nos fijamos un poco y no tenemos más que hacerla. Este dedo está así, estos dedos están recogidos, y este está así. Igual que antes, solo nos queda dar los detalles. Y ya llenamos nuestra mano apuntando. con este proceso realmente podemos hacer cualquier postura de la mano que se nos ocurra. Siempre vamos a tener las más frecuentes, que nos salgan mejor, y las que nos salgan peor, y tendremos que reducirlas a esas. Podremos hacer, por ejemplo, la típica mano de un personaje que está de pie. Recordando cómo hacíamos los bocetos de los personajes, con una línea para los hombros, otra para las caderas, otra para el tronco, pierna a pierna, brazo a brazo, cabeza... Claro, esta mano está aquí colgando. ¿En qué posición la vamos a hacer? Bueno, pues hacemos el círculo de siempre y los chorizos estarán pues, colgando todos ellos. Un el chorizo, dos chorizos, tres chorizos, cuatro chorizos y cinco chorizos. Y ya tengo mi mano de una persona que está de pie, que no siempre es fácil ver cómo hay que hacerla. Bueno, el resto del dibujo sería, sería sencillo, ¿no? Ya tenemos marcado dónde va cada una de las piezas, simplemente tengo que acabarlo. Esto ya lo veíamos en otro vídeo, ya no me voy a parar. Y la mano de este lado pues sería lo mismo pero del revés, es decir, un chorizo, bueno, el círculo, un chorizo, dos chorizos, tres chorizos, cuatro chorizos y el pulgar. Entonces en este caso, pues quedaría más bien así. Y listo. Ya tenemos nuestro personaje con sus dos manos. Podríamos complicarnos todo lo que nos dé la gana. Supongamos que queremos hacer a Mr. Spock saludando. Así. Pues nada, nuestro círculo y nuestros chorizos. Nuestro círculo. Uno y dos dedos para un lado. Recordamos que este es el más largo, el segundo, el tercero vuelve a ser igual de largo que el primero, y luego el pequeñito. Vemos que en este saludo pues el dedo pulgar está como por dentro. Si no lo puedo hacer así, me da igual. Lo puedo poner así, con lo cual iría como, como este otro dibujo, por lo que hace fuera y ya tengo mi mano marcada para perfilarla y hacerle sus detalles. y ya tenía mi mano de Mr. Spock